¿Cómo estás, Ricardo? Hola, hola, mi querida Caro. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y hablando de un tema tan bonito, tan importante y tan malentendido como el amor propio y cómo puedo aprender a amarme. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Oye, pero antes de que empecemos con este tema maravilloso... Quisiera que primero, eh, para las, las personas que están conectándose y de todas formas también este, este video se queda grabado, para quienes no te conocen, nos platiques un poquito más de quién es Ricardo. Y ojo, mi querido Ricardo, no quiero la respuesta semiológica, ¿eh? eh qu quiero, quiero esta respuesta. ¿Quién es, quién es Ricardo de Lerran? Cuéntanos un poquito más de ti para que te eh, conozcan. Gracias, gracias. Me encanta tu énfasis en... en... En, en como en lo genuino, ¿no? Y, en, y más en lo práctico. Y eh, yo soy alguien, yo soy muchas cosas difíciles de expresarlo tal cual, ¿no? Pero creo que en, en el tema del amor propio, yo era un mendigo de amor. ¡Wow! Que me sentía un huérfano emocional. Que buscaba gustaba complacer a toda costa a las demás personas para obtener su aprobación. Y en particular a la pareja. Eh, con tal de sentirme aprobado y sentirme querido uh -huh. y que me he dado cuenta poco a poco en este maravilloso eh, vida y la universidad que es la vida y he ido dejando a un lado el mendigo de amor, el huérfano emocional y he hecho este fascinante y complejo proceso de aprenderme a amarme a mí mismo y sentirme como un... Eh, emperador emocional, en vez de mendigo de amor, como un, comprender y cultivar el amor en mí y darme cuenta que esa, ese amor que estoy buscando allá afuera, puede ser un amor que yo tengo adentro y que yo me lo puedo dejar a un lado esos rezagos de infancia de, de cuando, todas las veces que no me sentía amado por mi mamá por su distanciamiento por sus regaños, todas las veces que no me sentía amado por mi papá porque él estaba pues, trabajando y en sus cosas y con sus proyectos y, este, y, y, y en, este, en esta sanación de, de algo que es eh, la huella de abandono, ¿no? Que en simbología hablamos de la huella de abandono y ha sido un proceso muy hermoso, tal vez uno de los procesos más importantes de, de mi vida. Y entonces, pues ¿quién soy, Ricardo? Pues es alguien que pues, he dado muchos pasos para pasar de ser un mendigo de, de amor, a ser una fuente de amor. Me queda mucho, ¿no?, de aquí a, a ser eh, amor incondicional, total y, y un iluminado. Eh, sí, sí, por eso te digo que no quiero la respuesta semiológica. La neta, eh, la neta, lo que quiero es eh, este eh, es, esa, esa respuesta. ¿Quién, ¿Quiénes somos? Porque la intención de este, de estas sesiones, eh, en donde invito a, a, a colegas que, que estamos hablando de temas de semiología de la vida cotidiana, es poder acercar esta herramienta maravillosa de autoconocimiento, pero desde abajo desde no sé nada cómo le hago y después vamos a desarrollar un poquito todo este tema pero para mí era súper importante conocerte desde ahí desde, desde esta esta persona que nos comparte y, y, y que tienes esta valentía porque no todos tenemos esta valentía de contar nuestra historia y cómo esta historia no me pertenece cuando esta historia puede transformar la vida también de alguien más entonces mi querido ricardo fíjate cuando yo invito a las personas, cuando yo invito a nuestros colegas que vengan a, a, aquí a platicarnos, eh, la pregunta que les, que les hago siempre es, queda el tema de semiología de la vida cotidiana, es aquel que te cambió tu forma de ver la vida, y sabemos que semiología de la vida cotidiana es súper amplio, que vemos desde el nacimiento, a la huella de abandono, las personalidades, semiología de la felicidad, pero también vemos erotismo y castidad, pero también vemos semiología de la muerte, y luego vemos cursos avanzados, y entonces, de todo este mundo, de todo este maravilloso mundo de autoconocimiento, la pregunta fue qué fue aquello que a ti te hizo ver la, la vida de, de, de algo distinto, desde una un ángulo distinto que te hizo cambiar tu forma de vivir y de estar y de sentir y de verte y de, y de, y de, y de vincularte contigo en este mundo y mi querido Ricardo escogió este tema apasionante este tema, el amor propio, cuéntanos primero por qué elegiste este tema eh, Yo creo que el, el tema del desarrollo personal como dijiste y de semiología es vasto y es fascinante pero me parece que un tema esencial, si no es que el tema esencial en el, en el proceso de evolución de todos nosotros como seres humanos. Y mi tema esencial tal vez ha sido este eh, eh, el tema del amor, de poder entender todos los malentendidos, todas las confusiones que tenemos, todas las... A veces estupideces que escuchamos en las canciones de, sí. de música. Este amor mal entendido, ¿eh? Este amor mal fe, entendido, ¿eh? es, este amor sí, claro. los mitos del amor romántico y este, y, y, y, y pero que realmente cuando lo tomamos en serio, cuando lo exploramos, cuando lo entendemos, me permite transformar, a mí me ha permitido transformar y a los consultantes que he tenido y en los cursos y en los talleres que doy, es un eje fundamental que permite que nos transformemos en la relación más importante que tenemos en la vida, que es en la relación yo conmigo mismo. Porque a partir de cómo me siento yo conmigo, es como me voy a relacionar con los demás. Yo tengo una anécdota muy fuerte, que cuando estaba en el tercero secundario en la adolescencia, eh, sufrí de bullying, porque lo sufrí, sí, lo, lo sufrí. y eh, una vez llegó un cuate que era el que más me, me bulleaba, ...y se me quedó viendo y me dijo, qué feo eres. Y me acuerdo que llegué ese día a mi casa, me fui a ver al espejo y dije, soy sí, feo, ¿qué voy a hacer? Y eso refleja cómo... Yo me sentía fe, no es porque él me lo dijo, porque yo me sentía fe. Yo me sentía mal conmigo mismo, yo me sentía insuficiente, yo me sentía poco importante. Yo me estaba viviendo desde esta carencia. Yo me sentía, como, como alguna vez lo descubrí en una terapia, como una cucaracha. Y entonces, pues cómo me relacionaba yo con los demás, pues a partir, a partir de... de, ahí. Eso, ¿no? de uh -huh. Oye, discúlpame, soy una cucaracha, no quiero molestarte, pero quiero salir con un problema. Y, entonces pues el resultado era ese, ¿no? Obviamente, ¿cómo me trataban? Yo me trataba como una cucaracha. Los demás me trataban así. Y conforme he ido trabajando eso, eh, eh, y ellos no me trataban como gente a trabajar eso, yo eh, cuando eso, eh, transforma todo lo demás. Y, entonces, puedes tener pareja o no tener pareja. Puedes tener una pareja complicada, conflictiva o tener una pareja más amorosa y más empática ya es secundario porque yo puedo estar mejor conmigo mismo. Porque estoy peleado conmigo mismo, la voy a abandonar la decisión de la conciencia, es el conflicto que yo tengo en el fondo conmigo mismo. Entonces no importa dónde esté, no importa con quién esté, pues la paso más. Oye, fíjate qué importante porque eh, qué, qué importante hacernos eh, conscientes y tener esta claridad que Tienes muchos vínculos. Y sí, vas a tener un vínculo con tu pareja, con tu madre. con Tienes muchos vínculos, pero tienes un vínculo, el vínculo más importante. Y de verdad, cuando entiendes que el vínculo más importante y de donde de vienen los demás es contigo, sin duda vas a aprender y vas a vivir y vas a, a, a, a poder cuidarlo, a poder cuidar este vínculo, a poder... Eh, a, a poder transformarlo entonces esa creo que es eso creo que es una de las de los primeros puntos fundamentales el descubrir que tú tienes un vínculo contigo mismo muchas gracias mi querido Ricardo y fíjate estábamos diciendo este vínculo tan importante que tenemos nosotros y entonces a partir de ahí con las demás personas no Ricardo así es así es y comentaba ahorita que te saliste un poquito no de esa importancia y de que cuando yo eh, eh, cuando traes un conflicto contigo pues lo expresas con los demás y a veces eh, no, el conflicto simplemente pues lo voy expresando y mi forma de expresarlo como, como he visto después con muchas personas era a través de ser un mendigo de amor decir, hijo, ¿sabes qué? yo hago lo que quieras soy lo que tú quieras, pero no, te deje, no me dejes sí. no me critiques no me regañes no me rechaces, pero hago lo que sea ¿no? y me fui dando cuenta eh, y aplicando la, la teoría ¿no? en, en el curso 2 de Goya de Abandono, que si no lo conocen, se los recomiendo a todos. Ampliamente. Amplia, amplia, ampliamente, y donde entendemos por qué tenemos este, estas carencias dentro de nosotros desde el nacimiento, cómo es muy natural por la infancia y por, por, por cómo nos vivimos como carencias en toda esa etapa, y, y dándome cuenta, no, pues es que sí, lo que yo estoy buscando allá afuera no hay allá afuera, porque no importa, además la cantidad de amor que me den de allá afuera, si yo me siento insuficiente, uh -huh. indigno y vacío, pues así es como lo voy a vivir, no importa cuánto me den. Oye, mi querido Ricardo, voy a hacer un comentario al margen, norte le seguimos. Dime una cosa, este tema de amor propio evidentemente a, aplica para todas las personas y en semiología de la vida cotidiana tenemos algo maravilloso que se llama el heptagrama. Y en el heptagrama entendemos las tipologías que te dan ciertas características de personalidad. Entonces, la pregunta va en el sentido, mi querido Ricardo. ¿Hay alguna personalidad o tipo tipología que tenga tendencia a necesitar trabajar más este vínculo consigo? Es una muy buena pregunta. No lo había pensado desde esa perspectiva. En principio, mi respuesta sería no. Eh, nosotros en, desglosamos justo en el curso Guayabando ¿no? ¿Eh? eh, el para, para que la audiencia lo comprenda el amor en siete ingredientes principales ¿Eh? y estos ingredientes principales son el afecto el apoyo el placer la comprensión el conocimiento el reconocimiento la inspiración cada uno de los siete tipos de leptagrama va a carecer más de uno de estos elementos y entonces va a estar más peleado consigo mismo y o con la realidad en uno de estos aspectos del de amor. Pero yo no sé, yo no, así a, a, a bote pronto, porque no lo he reflexionado, no me suena que algunos puedan estar más conflictuados consigo mismos. Fíjate, te lo pregunto porque justo en este, justo, estamos, es, es, justo está, estamos impartiendo este heptagrama y entonces aquí yo estoy viendo algunas personas conectadas del curso, entonces también para que para que estemos también súper atentos y cómo importa, es importante en este vínculo que tienes tú contigo conocerte conocerte, cómo voy a conocerte y bueno, el heptagrama es una de estas de, una herramienta maravillosa de autoconocimiento y entonces estábamos regresando después de mi, después de mi pregunta al margen, regresamos eh, mi, querido, mi querido Ricardo entonces, sin duda si, ¿cómo es como yo me estoy vinculando conmigo? entonces va a marcar la forma en que me vinculo con los demás es decir, cuando yo me estoy vinculando y tengo una buena relación conmigo, también voy a poder crear buenas relaciones con los demás y si no voy a poder es voy a estar eh, a partir de pedir de pedir de pedir de pedir de pedir para tratar de llenar este hueco que nosotros conocemos a partir de la huella de abandono y entonces cómo puedo saber mi querido ricardo si yo soy una persona que debe de trabajar en este tema en este sentido pues si eres una persona entonces te conviene trabajar en ese sentido <risa> Sin duda, sin duda, porque todos, todos, todos tenemos este, este, este vínculo, este vínculo contigo, contigo mismo. Y entonces, ¿cuál sería el, el, cuál sería el paso? ¿Cuál sería como el camino? ¿Cuál sería como esta, esta lámpara? Quisiera que nos marcaras como esta luz hacia dónde tengo que moverme para empezar a identificar esta relación conmigo misma para entonces después, eh, para después vincularme con los demás. A mí me gusta empezar porque es un tema fascinante y sumamente complejo y tiene muchas aristas, sí. pero que a mí me gusta empezar por eh, algo que nos puede dar mucha claridad, que es, ¿cómo sé si me estoy amando en un momento dado? O sea, no es de que o me, a, o me amo o no me amo. Y entonces llega un momento donde, ah, es que yo no me amaba. Y un día, de repente, en la mañana, pum, ya dije, yo me amo. Y ya... Ya, ya me amo. Y a partir de ahí, ya me amo. No. Uh -huh. la, el, el amor propio lo, lo podemos entender de varias formas, pero una muy importante es como una emoción que es resultado de una actitud. Uh -huh. En ese sentido, ¿cómo sé si me estoy llamando Pues estoy sintiendo la emoción de amor en este momento por mí. Entonces, si en este momento yo cierro los ojos y me evoco, y evoco la emoción de amor propio puede estar acompañado por el pensamiento me amo en ese momento me estoy llamando y en ese sentido el amor propio es más un verbo <risa> un gerundio me estoy llamando eh, que eh, eh, y eso nos puede dar una primera claridad como yo sé porque a veces decimos bueno es que si me, me voy a llamar me voy a consentir, entonces me voy a ir a comprar ropa o me voy a echar un helado, un litro de helado de, de, de, de chocolate porque me amo y me lo merezco y entonces porque quiero. Pueden ser procesos, pueden ser conductas que apoyen esa emoción y esa actitud, pero lo que realmente lo sustenta es ¿lo estoy sintiendo o no lo estoy sintiendo? Porque yo puedo irme de compras por unos zapatos nuevos o puedo comerme un litro de helado de chocolate desde el amor propio o desde la autoindulgencia basado en un vacío por falta de amor propio. Entonces, eh, a mí me da mucha luz y, y, y, y creo que le ayuda mucho a las personas el decir, a ver, para empezar, si yo estoy sintiendo amor por mí, pues entonces estoy practicando y cultivando el amor propio. Y en la mía en que yo lo practico simplemente el sentirlo, pues en esa, en esa medida, eh, Va saliendo más natural y dependiendo de, de cómo esté, porque a veces yo en, en el primer momento que era como que ir al espejo y decirme me amo, o sea, me, me sonaba así medio, medio oh, oh. homosexual el asunto y medio <risa> este medio eh, me me o como medio no sé qué, no medio cucu y lo que sea. Entonces, eh, a mí me gusta sugerir empezar por acéptate, acéptate. Ve frente al espejo o evócate en tu espejo de tu conciencia y cómo te sientes si dices me acepto a mí mismo y evocas la emoción de autoaceptación y, y ahí puedes a veces escuchar las los peros y eso es muy útil no pues cómo voy a aceptar a mí mismo si ayer le grité a mi hijo cómo voy a aceptar a mí mismo si me dejó mi pareja porque tal vez soy insuficiente cómo voy? Y dice, ah mira qué curioso y fíjate, y fíjate, dices, me veo al espejo y, y, y incluso hay veces, porque me, to, me, me ha tocado este, en, en alguna consulta donde me dijo, Caro, es que ni siquiera me puedo ver al espejo. Entonces, ¿cómo? Obsérvate, acéptate. Y que de hecho, si tú me dices, no me puedo ver al espejo, ya es aceptar, ya es. Dar este primer paso en, en, en descubrirte, en verte, en ver cómo estás haciendo este vínculo tú contigo. Y entonces a partir de ahí, por supuesto, vas a cambiar los vínculos con los demás, mi querido Ricardo. Entonces, sin duda, paso, eh, ya no sé ni en qué número vamos, estoy, según yo estaba aquí aquí, yo paso, estoy aquí numerando, paso número uno, uno por supuesto, paso, paso número uno, la aceptación, aceptarnos, sí. eh, sin juicio, sobre todo, Así es, que eso es lo que implica justamente, ¿no? Y, y, y, y, y, y incluso, ¿no? Si sale el juicio y no me puedo aceptar, pues acepto que no me estoy aceptando. Uh -huh. Y observa qué sientes. Uh -huh. Uh -huh. Porque si lo que estás sintiendo es que piensas en verte al espejo y, y, y sientes horror, bueno, pues estás sintiendo horror por ti mismo, uh -huh. por ti misma, por tu imagen. No estás sintiendo amor. ¿Cuándo vas a sentir? porque pues cuando vas a sentir amor, pues cuando sientes amor. Y entonces, no importa dónde estés. No importa si eres la persona que más te odia, No importa si te sientes como cucaracha y te sientes el peor ser humano del mundo. No importa dónde estés. Tú puedes aprender y cultivar, si así lo deseas, si así perseveras, a aceptarte, a irte aceptando poco a poco. Y a ir aceptando y practicando una aceptación incondicional. Incondicional. ¿Qué implica eso? que implica que acepto... Fíjate qué bonito. Yo tengo ciertas características... reales. Y o yo estoy peleado con esas características... o yo estoy reconciliado con esas características. Por ejemplo, yo tengo... o sea, yo, Ricardo, no, pero una persona puede tener 50 kilos de sobrepeso. Entonces, puede estar peleado con esa característica. Es real. No es imaginada. Puede estar peleada con esa característica. Es decir... Yo no lo acepto. Es qué horror. La aceptación incondicional es me acepto tal como soy. Tal como soy. Si sí tengo los 50 kilos y así me puedo aceptar y así me puedo amar. Oye, el otro día este, por, estaba grabando, estaba, estaba decidiendo qué ponerme para ir a una boda. Y, por, y con una amiga que le mandé los videos, ¿no? Y entonces <ríe> yo misma me grabé. A ver, mira este. Y me, dicen, y me dicen, ah, es que se te ve la panza. Y yo, pues, no será porque tengo, así como tengo brazos, tengo piernas, tengo ojos, o sea, sí, o sea, claro que tengo, entonces simplemente es una característica, ¿sabes? Y, y, cuando, y cuando la puedes leer desde ahí, desde esa característica, al final del día esa, entonces sí es una aceptación de lo que eres, de lo que tienes y de lo que no tienes también, mi Ricardo, porque entonces también, pues no, no, no tengo las curvas de la de la Victoria Secret. Entonces, también es esta aceptación eh, de, de, de, de tal cual eres. Así es. Y es muy útil y muy claro empezar por el cuerpo, como tú dices, ¿no? Y entonces yo me veo, me acepto el cuerpo y, y es un proceso y nos vamos viendo diferentes. Y tenemos tanto eh, ...adoctrinamiento cultural de, de cómo debe de verse nuestro cuerpo, ¿no? Y con una presión particularmente fuerte sobre las mujeres... ...porque fíjate lo, lo importante es... ...somos mendigos de amor... ...somos porque nos sentimos huérfanos emocionales... ...a veces lo hacemos obvio... ...y a veces está enterrado en nuestro inconsciente... ...pero reconocerlo es fundamental... ...porque si no lo podemos trabajar... ...hay quienes no se dan cuenta pero trabajan como locos porque creen que esa es la manera de lograr la, aceptación. Eh, la autoaceptación, la admiración de la gente, de los padres, el respeto o lo que sea. Entonces, el, el darnos cuenta de eso y, y cómo está. El cuerpo es algo bien importante, sobre todo para las mujeres, y poder decir, me, me acepto como soy, así, con todas mis virtudes, comillas, comillas, con todos mis defectos, comillas, comillas. <risa> Soy. soy diría, como, la leona, diría la leona dormida con defectos y virtudes, con amor y desamor. Oye, pero tenemos aquí un comentario eh, de Gabriel: dice, un punto bien interesante, porque el amor propio justamente puede viciar la percepción del amor. De forma que en vez de reconocer el amor propio o externo, nos habituamos a quedarnos en la percepción de. Saludos, antes que nada, a mi querido Gabriel, qué gusto me da verte. Es un compañero de la primaria que no nos hemos visto en 40, en treinta y tantos años. Eh, pero, antes que nada, un saludo, qué gusto leerte. Y eh, eh, lo quiero leer otra vez porque quiero estar seguro que lo entiendo. Bien interesante porque el amor propio justamente puede viciar la percepción del amor. De forma que en vez de reconocer amor... Nos habituamos a quedarnos en la percepción de... A ver si nos quieres comentar un poquito más. No sé qué es lo que tú entendiste, Caro, con este comentario. Fíjate, nos dice que en, habituarnos en la percepción, simplemente en el sentir... ¿no? O sea, pasarlo del sentir. Entonces, yo, entonces entiendo y, cor y dinos, mi querido Gabriel, este punto en donde nos dices que eh, el, la parte de, de viciar y, y muchas veces, de hecho está incluso viciado este amor propio porque está en boga, pero luego, no ¿qué nos dicen? Uy, no, es que si tú tienes este amor propio, entonces eres egoísta, ¿no? Eres súper egoísta y entonces como, ¿por, ¿por qué tú primero? Y, y sobre todo está... está esta cultura que nos ha dicho no si eres la mamá tú comes al último no dichosas las mamás que comen frío porque ya atendieron a las criaturas no y y y, y entonces eh, esta esta forma de, de, de cómo sí puede haber vicios alrededor de este de este amor de este amor propio así es eh, malentendidos no es que el amor propio esté viciado no desde mi percepción, ¿no? Porque el amor propio genuino pues es lo más maravilloso y siempre va a ser, además, algo bien bonito porque la, ya sabemos y está demostrado científicamente que el aprendizaje más contundente es a través del ejemplo, sí. del aprendizaje vicario. Entonces, tú como madre, la forma más importante en que estás educando a tus hijos es con tu ejemplo. Si tú te dejas al final le estás enseñando a tus hijos a que se dejen al final. Sí, sí. Si tú piensas que los demás son los importantes y que tú no eres importante, le estás enseñando a tus hijos que ellos no son importantes y que los demás son los que son importantes. Entonces aguas aquí con ese tema porque es fundamental y a veces justamente el espejo de los hijos nos puede ayudar a comprender mejor qué, qué es el amor propio. ¿no? Entonces... Eh, el, ¿por qué el amor propio es egoísta o no es egoísta? bueno, dependiendo cómo definamos el egoísmo si el egoísmo es me dan igual los demás, no me importan yo soy, estoy dispuesto a, a, a, a atropellar a los demás porque el único importante soy yo bueno, pues ese es un egoísmo exagerado eh, eh, basado en el falso orgullo y que es muy diferente de un egoísmo que incluso lo podríamos llamar sano, o que a mí me gusta llamar, transformarlo más bien el concepto por la responsabilidad. Tu responsabilidad. Tu responsabilidad básica es contigo mismo. Básica, es contigo mismo. Incluso teniendo hijos menores, pues es como cuando te dicen en el avión, uh, si baja la presión, tú pones, primero te pones tu mascarilla y luego se lo pones a tu hijo. ¿Por qué? Porque si no te la pones tú, te vas a morir. Claro. Y entonces va a morir tu hijo. Claro. Y entonces, si tú no te das de comer a ti mismo, pues te vas a morir. Y entonces, ¿quién le va a dar de comer a tu hijo? Oye. Entonces, la responsabilidad fundamental es tú contigo. Y eso es importantísimo para dejar de ser huérfanos emocionales y convertirnos en nuestro propio padre y nuestra propia madre. Porque, ¿cuándo dejo de ser huérfano emocional? Cuando yo me encargo de mí en este labor de maternaje y paternaje Conmigo mismo, yo me doy aquello que no me dieron en mi infancia y entonces yo puedo dar lo mejor de mí a los demás. Y, y con, esta, con este tema fantástico, que eh, lo que promueve el amor propio genuino es un estado de amor que voy a compartir inevitablemente hacia los demás, a diferencia del falso orgullo. El falso orgullo lo que va a promover es eh, el, el yo soy el único importante. Y entonces devalúa a los demás y entonces eh, lo que yo, yo voy a promover es una respuesta parecida de las demás personas. ¿no? Correcto. Oye, ya tenemos aquí el comentario de, de Gabriel. Nos pone, el amor propio nos genera emociones que una vez que se combinan con la mente, que es un lugar medio laberíntico, nos podemos hacer, nos podemos hacer perdernos en ideas, ideas que se vuelven percepciones, percepciones viciadas. O sea... No es el amor propio el que está viciado, sino nuestra inexperiencia en la vida, en etapas poco maduras, las que son una cadenita. Así es, así es, así es. Entonces, eh, es complejo, como decimos, ¿no? Es complejo y estamos empezando por ubicar, a ver, uno, la relación más importante contigo es contigo mismo, a partir de eso proyecto la relación con los demás, dos, el amor propio el, es, entre otras cosas, una emoción basada en una actitud que o la sientes o no la sientes. Y tres, el, el, la base, el primer paso del amor propio es la aceptación incondicional. Maravilloso. Oye, y sí, sin duda es un tema, este dices, complicado pero fascinante, un tema, un tema real fascinante, eh, mi querido, mi querido Ricardo, y, en, y dentro de este tema fascinante, me queda claro, que ahora es súper complicado querer abarcar, querer comernos el pastel, mi querido, mi querido Ricardo, pero tú nos vas a invitar un, un pastel para el fin de septiembre. Así es, así es, este sábado 3 de septiembre, 3, sí, sábado 3 de septiembre, voy a estar dando una masterclass gratuita justamente sobre el tema del amor propio. El amor propio como la base del éxito en tu relación. Y cómo tú puedes cultivar este amor propio. A lo largo de dos horas vamos a estar eh, revisando el tema de una forma ordenada, estructurada. Vamos a estar haciendo una meditación muy bonita, muy importante de, de amor propio eh, para que tú tengas una mucho mayor claridad y, y comprendas mejor, para salir de estas confusiones del amor propio. Y lo único que tienes que hacer es registrarte en ricardodelaerran.com y ahí eh, te registras con tu correo favorito y te llega a tu correo favorito el enlace en Zoom para vernos este sábado a partir de ahí, estableciendo la base más sana para poder relacionarte con cualquier persona para poder ver. y es y es increíble, o sea, en mi experiencia y lo que he visto en consultantes, cursos, talleres, es realmente increíble cómo vamos a partir de sanar esta relación con nosotros mismos, cómo vamos sanando la relación con todos los demás y puedes llegar a tener yo el, el día de hoy tengo me, me falta mucho por recorrer, soy humano y tengo mis cosas, ¿no? Pero sí tengo unas relaciones bien bonitas con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, una pareja basada en, en el amor propio, yo lo más que quiero es que ella se ame a sí misma, Ay, sí, y, sí, sí. y yo amarme a mí mismo, y yo me encargo de mí, y, y... yo me encargo de, de, de, de mis temas, y entonces yo lo que quiero compartir con mi pareja no es mi mendigo emocional de, dame, dame, por favor, préstame atención, dame afecto, dame apoyo, dame comprensión, apláudeme, deme, veme, veme, veme, ¿no? También hay momentos para eso. Claro que sí, pero sobre todo en lo que quiero que esté basada mi relación, en lo que está basada mi relación, es justamente en yo me lleno a mí mismo y quiero compartir, quiero compartir y encargar a partir de esta responsabilidad, el responsable de mi felicidad, de mi bienestar y de mi amor soy yo, ¿no? Y esta frase que me encanta, yo soy el amor de mi vida, yo soy el amor de mi vida. Yo soy maravilloso. Oye, pues sí, sin duda, es, es una transformación importantísima justamente, lo podemos ver, lo podemos ver en carne propia dado que hemos hecho todo este trabajo, pero también en las consultas, pero también en las personas que están en la, en la parte, en los, talleres, en los talleres, en los cursos, así es que si tienes oportunidad este próximo este sábado eh, para la masterclass y bueno, recordarles que ahorita ya tienen este primer, estos primeros pasitos, pero bueno, para que conozcan a profundidad y realmente estudiemos un poco más este tema el sábado con mi querido Ricardo del Errante, agradezco muchísimo haber compartido estos minutos con nosotros y sin duda este trabajo interno este amor propio porque de ahí deviene ese verdadero poder, ese poder que tienes tú contigo para poder crear y seguir aprendiendo, nos vemos la próxima semana, la próxima semana estaremos platicando con Isel Trejo y vamos a hablar de la soltería en los 50. entonces qué tema también para poder vivirlos a partir de ahí desde una forma completamente distinta, mi querido Ricardo Ricardo, te mando un beso, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo enorme. Gracias, abrazo, bye bye. Abrazo a todos, ámense.